Fanfic basado en la obra del supercomediante Chespirito, con los personajes de Konosuba, edición, Bibliopelicomic. En esta ocasión presentamos un episodio titulado, El Chapulín Colorado en Arcanretía. Todo inicia en la cuidad de Arcanretía, estaban en sus actividades económicas diarias, ofreciendo servicios de baños, aguas termales, vendiendo jabón, panes acosando a los turistas para que se unan a la orden de axis sin embargo el sumo sacerdote se percató que el nivel de calidad de las aguas había disminuido el encargado de las aguas en cuestión fue a la montaña en cuestión a ver de dónde venía la polución sería este algún tipo de ataque pidió los registros de quiénes son las personas que más han ido a los baños siendo el registro de un loco de pelo café literalmente ha ido cinco veces a cada baño de la cuidad del encargado ¿eh? entonces de único sospechoso tenemos a un loco según los reportes no para de decir jabón espumoso jabón espumoso el encargado sin más pensó que tiene que encontrar a un loco que no para de mencionar jabón una chica de ofrecería de voluntaria a buscar al loco del jabón el encargado oh, y ahora quién podrá defenderme yo el gerente del local el chapulín colorado no contaban con mi astucia el encargado conoces a este aventurero el gerente sí es el chapulín colorado el aventurero que vino de otro mundo y mató al demonio ush ayudo en la captura del general de el rey demonio ve y fue parte de la destrucción de la fortaleza volátil destructo el encargado se puso súper contente y dijo chapulín usted vino de ese mundo japón por manos de la señora aqua a salvarnos no el chapulín reiría un poco aclarando que sirve a otro y que si viene de la tierra pero no de japón bajándole el ánimo a los sirvientes de axis pero con pocas opciones tal vez puedan unir a su orden al aventurero tan peligroso y tenerlo de su lado una vez que ayude con el problema de las aguas el encargado, qué bueno que llegaste, Chapulín Colorado, las aguas de la cuidad están envenenadas, el Chapulín en que. El gerente, nada. El encargado, y si siguen intoxicándose las aguas, la gente se enfermará como cucaracha intoxica, el Chapulín cucaracha intoxique el generente cada el chapulín chanfle bueno no veo cuál es el problema solo es cuestión de purificar el agua envenada el encargado sí pero tardará meses en purificarse el agua con nuestros mejores sacerdotes y encima de nada servirá mientras haya una fuente contaminadora y no sabemos de dónde viene la contaminación el chapulín chanfle lo sospeche desde un principio pero no te preocupes el chapulín colorado no ha sido derrotado nunca tenemos la sospecha que un sujeto loco contamina nuestras aguas pero no te ¿Tenemos forma de saber quién es tranquilos? Yo sé cómo saber quién es los dos sujetos así. Como El Chapulín, tomen lista de todos los clientes de las aguas termales y vean quién no se enferma el gerente Chapulín, ¿cree que nosotros somos capaces de seguir arriesgando la salud de nuestros turistas? ¿El Chapulín y ustedes creyeron que lo estaba diciendo en serio? Lo decía en broma para ver que tan honrados eran ustedes el gerente, y también de perder a nuestros turistas, vamos tu a perder toda la inversión de los baños el chapulín, y yo les voy a decir una cosa, o pierden ese dinero o pierden esos clientes y corren el riesgo de convertirse en unos asesinos arruinando nuestra fuente de ingresos. Perdona, nenos chapulín, pero como nosotros no pusimos el veneno en las aguas, no las vamos a cerrar y vamos a seguir atendiendo con normalidad el encargado, calmen, algo tiene que salir de nuestras cabezas. Algo bueno debe tener la cabeza del chapulín colorado Chapulín aparte de las antenitas de Bilín El gerente ya ve lo que le digo Admitió que tiene la cabeza llena de cemento Repite eso Dije que el chapulín colorado tiene la cabeza llena de cemento repite eso. Dije que el chapulín colorado tiene la cabeza llena de cemento repite eso. Dije que el chapulín colorado tiene la cabeza llena de se. El chapulín le daría un golpe con el chipote, cuando se calmaron las cosas le explicaron al chapulín que el loco que está contaminando las aguas es un loco que no para de repetir jabón espumoso, jabón espumoso el chapulín diría que entonces iría por el loco, diciendo síganme los buenos después de media hora habría traído a siete seguidores de cualquiera y la chica del inicio habría traído al chapulín pensando que él era el loco del jabón ya que ambos se habían seguido la corriente repitiendo jabón espumoso a cada rato pero entonces este no es el loco peligroso no y este tampoco pues quién es el loco peligroso la chica habría vuelto esta vez trayendo el retrato hablado del loco del jabón, el tal Hans estarían los tres comiendo en un restaurante analizando la situación y viendo qué hacer el chapulín tendría una idea, el chapulín haría caer la comida a los meseros el chapulín se volvería a sentar, bueno, un error lo comete cualquiera, entonces, que no panda el cúnico, ahora es solo cuestión de ver en cuál de los ríos sale la polución, debe estar en uno de ellos. Y tirar el agua más contaminada no contaban con mi astucia. Síganme los buenos ya en las piscinas el chapulín diría que sus antelitas de bilín detectan la presencia de veneno. El chapulín caería al agua. Estás bien. No, lo hice intencionalmente para ver si de aquí venía el agua contaminada. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Sí, claro. ¿No sería mejor que usáramos otro método para ver en de dónde viene la contaminación? chapulín, bueno, yo conozco uno pero no sé si sea muy efectivo, a ver, el chapulín señalaría con el dedo, de team Marín de Dopingue, no es no diría el encargado el chapulín, podemos meternos piscina por piscina a ver cuál hace más daño a la piel el encargado, creo que mejor miramos las aguas y vemos cuáles tienen menor transparencia hasta ver de dónde llega ahí se estuvieron un rato, el chapulín pisaría un jabón te caíste, no, de repente me dieron ganas de darle un narizazo al suelo y ahora en vez de hacer preguntas tontas vamos a buscar al loco de los jabones en eso se aparece un sujeto de los que venden jabones jabones jabones compren sus jabones el malhechor eso no es el malhechor ese solo es uno sirviente de axis golpes momazos después al gerente finalmente se le ocurre que como el chapulín puede detectar la presencia de enemigos y de veneno que lo usen para hallar al sujeto así estarían llevando al chapulín a la montaña de donde salen las aguas se aprovechan de mi nobleza usan las antenitas de billín y encuentran al sujeto en cuestión hans diría el encargado de las aguas el encargado pero yo soy el encargado el chapulín lo sospeche desde un principio hans estaría repoitiendo. jabón espumoso jabón espumoso jabón finalmente le dio un ataque de rabia y se convertiría en su forma de limo venenoso gigante el chapulín yo no me me lo imagine que es diferente mamá ah, el chapulín y el encargado estarían corriente puesta abajo huyendo de hans y ahora cómo lo derrotaremos según veo es un limo de veneno gigante en primer lugar no me asuste y en segundo lugar me asuste porque me agarraron desprevenido el encargado diría que mientras estaba arrestando a estos vendedores de jabón de arcanretía investigó un poco sobre el chapulín y sabe que tiene de armas las poderosas chichara paralizadora y las pastillas de chiquitolina planea que él podría arriesgarse pero el chapulín tendría que primero hacerle tragar varias pastillas que deben tener efectos en él y segundo una vez que sea pequeño lo detiene con la chichara vamos diría el encargado, pero vería que el chapulín no lo sigue vamos, vamos, el chapulín, ya lo hago, ya lo hago, ya lo hago y así fue, llegaron, Hans tomó su forma de limo, el chapulín le tiró una mano de pastillas a la bestia, las pastillas se disolvieron, pero también empezaron a hacer efecto, encogiendo a Hans el encargado lo habría estado distrayéndole, cayéndole algo en las manos, quemándole las manos y la ropa todos sus movimientos, están fríamente calculados diría el chapulín, sacando la chichara y congelando, al limo después de la aventura, guardan a Hans, aún congelado en una prisión especial. El Chapulín Colorado rechazó la recompensa por la captura de Hans y en su lugar pidió que se la entregue para reparar la cuidad, querían volver miembro honorífico de Axis al Chapulín, pero este lo rechazó diciendo que ya sirve a otro, lo cual no se lo tomaron muy bien, pero ya se había ido cuando reaccionaron. Arcanretía va a estar cerrada por varios meses hasta que purifiquen toda el agua.